Desde la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social trabajamos para garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Implementamos un plan piloto coejecutado con Uruguay Crece Contigo en el marco de la creación de un sistema interinstitucional y multidisciplinario de apoyo para la crianza. Estamos elaborando un baremo único de discapacidad que permitirá unificar los criterios de valoración a nivel nacional. En el UNFPA también trabajamos en la creación de un sistema de apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad, así como el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad. Junto a ANEP y la Dirección de Cuidados estamos desarrollando un plan piloto sobre educación inclusiva con una nueva figura de apoyo a las situaciones de dependencia denominada Promotores Comunitarios de Autonomía y elaboramos cursos dirigidos a docentes y familias. Con mujeres implementamos el servicio accesible de atención a mujeres sordas en situación de violencia doméstica a través del 092-626-928. Aunamos esfuerzos con el Ministerio de Transporte de obras Públicas para las reformas edilicias en el centro Tiburcio y Cachón y el fortalecimiento de sus equipos de trabajo. Junto con la dirección y los equipos técnicos recorrimos el país acercando los servicios y propuestas a 53 localidades. El Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos, CENAT, entregó más de 1.000 apoyos técnicos. Desarrollamos 74 talleres sobre discapacidad y derechos humanos, en los que participaron 3.093 personas. El servicio de transporte accesible y gratuito hizo 5.253 traslados de personas con movilidad reducida en modo puerta a puerta. El Servicio de Intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya realizó más de 3.200 interpretaciones virtuales y presenciales. Hicimos 421 valoraciones para que las personas con discapacidad ingresen al Registro Nacional de Empleo y trabajamos con 294 usuarios y sus familias. El 9% de los postulados al programa de accesos son personas con discapacidad. Llegamos a más de 250 situaciones judiciales y atención en violencia basada en género. Diciembre, mes de la discapacidad. Promovamos la inclusión, garanticemos derechos.